Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Licenciado, le, le preguntaba antes de irnos a la pausa. El miembro del Comité Político Camacho, le dijo, el profesor Camacho, dijo recientemente que la Constitución actual le permite al presidente Danilo Medina reelegirse, ya que el presidente Danilo Medina fue electo en la Constitución del 2010 y hay, hay gente que dice que la Constitución no puede... Eh, ser para en contra de un ciudadano que eso violenta el derecho de, del ciudadano también dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia que es una persona de mucho peso el doctor Jorge Isa, de que el presidente de la Isla Medina no tiene que modificar la constitución para reelegirse desde el punto de vista jurídico desde su punto de vista como abogado usted, ¿cuál es su opinión con respecto a la reelección? yo vengo diciendo eso ...desde que aprobamos la reforma constitucional... ...y decía... ...que... ...aunque parezca paradójico... ...y aunque esté plasmada en la constitución... ...la constitución... ...puede tener disposiciones que son inconstitucionales... ...¿por qué?... ...porque los derechos fundamentales... ...tienen... ...un carácter... ...digamos... ...supraconstitucional... Es decir, en una constitución, en una constitución, por ejemplo, eh, no puede haber, en la constitución nuestra, no puede haber disposiciones, por ejemplo, que, que violenten derechos fundamentales. Entonces, el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno legisla, ¿verdad que sí?, y aprueba un sistema de elección presidencial ¿cuál es ese sistema? bueno dos periodos, va a decir el norteamericano y luego te retira, o sea no va más ese es un sistema pero cuando tú le pones a ese sistema una disposición para tú impedirle a un ciudadano que no se puede de de de de tú le pones a un ciudadano que no se puede reelegir pues en este entonces, caso no, la vicepresidenta entonces, también. Entonces tú le estás violando su derecho fundamental. Entonces yo decía, no hace falta una reforma. Después el magistrado José Luis me da la razón. Y eh, Digo que me da la razón porque yo tengo, vengo planteando eso de que desde el mismo momento que la aprobamos, la constitución, incluso mis mi posiciones en el Congreso, eh, deben estar en las altas del Congreso tan, eh, eh, esta posición. ¿Por qué? Aquí solamente basta una simple instancia al Tribunal Constitucional para que declaren constitucional esa disposición que va contra el presidente Danilo Medina. Sencillamente, eso es lo único que hay que hacer. No se necesita una reforma, no se necesita nada. Ahora bien, ¿está el presidente Danilo Medina en reelección? Bueno, eso es un derecho que él podrá ejercer eh, si las circunstancias se lo permiten. Y en este país, que es un país donde los presidentes de Juntas de Vecinos se religen también. Sí. Aquí, este es un país reeleccionista. Yo, por excelencia. Yo me asombraba mucho el día pasado, y perdona que. Sí, sí. Que. que ahí aparece ahora mismo un nieto de Trujillo que quiere ser presidente de la República. Y muchas voces de las llamadas democráticas. Dicen que no, que no puede. Reaccionan horrorizados con eso. Que cómo va a ser con trujillista, pero el problema es que este es un país todavía que vive bajo el influjo de la cultura trujillista. López Fernández fue presidente tres veces. Y quiere, ¿Y, volver quiere a... volver. y quiere volver a ser presidente. Y todo y quiere quedarse ahí. El único presidente que ni siquiera lo intentó. Fue Antonio Guzmán Fernández. Porque Antonio Guzmán era un hombre de palabra, era un hombre, y él le había prometido a José Francisco Peña Gómez que él no intentaría la reelección. Y fue presidente y no intentó. Apoyó incluso a Jacobo en las convenciones internas del partido, a Jacobo Magluta. Pero el presidente Antonio Guzmán no acarició la idea de reelegirse. El Jorge Blanco coqueteó con eso, pero al final desistió de la idea. Y la constitución se lo permitía, ¿eh? se lo permitía a esos gobernantes. Eh, sin embargo, todo el que sube ahí se siente tentado a quedarse. Y eso es parte de la cultura trujillista. <ríe> pues Trujillo se desnizó en el poder y cuando no, y cuando no podía él de manera directa poner un presidente títere, pero el que mandaba era él. Entonces, <ríe> Es decir que aquí, aquí la mayoría del liderazgo político tradicional dominicano es trujillista. O tiene la sangre ese neotruismo. Tiene el trujillo, ese trujismo. <risa> Bueno, eso se pone de relieve cuando usted va a la zona fronteriza o cuando usted va a un policía, le dice jefe. Sí. Y la palabra jefe la instauró aquí Trujillo, trujillo Sí, sí, así Aquí tenemos esa cultura. Entonces nosotros lo que queremos es más que sentirnos horrorizados, con que uniendo, no, no, nosotros tenemos que acabar con esa cultura. Acabar y dándole, y dándole paso a una nueva visión de. de de, de, de gerencia política, no, no, una, no la visión del poder concentrado, de que sin mí esto se hunde, o okay. que hay una enfermedad eh, que se llama la enfermedad que le da la, la enfermedad del poder, la, la enfermedad, la, la enfermedad la psicológica sí. que le llaman, que le llaman eh, el síndrome de, de Ubri o de Ubri, eh, que las personas que, lo, lo, la persona que han manejado poder y que han manejado personas han manejado liderazgo creen que el mundo se hunde sin ellos o sea que más nadie puede hacer nada que no fuera ellos que no fuera ellos. entonces eso tenemos que ir acabando con eso y dándole paso a un liderazgo más abierto más más eh, más participativo